Rebeca, soy ecuatoriana y al igual que ustedes, yo también soy una ondulada. El día de hoy no cargo expuestos, mis sonditas ya que vamos a ver cómo yo hago el gel de linaza y cómo también lo coloco sobre mi cabello. Entonces, empecemos. El primer ingrediente, obviamente, es la linaza, la cual vamos a colocar en un recipiente dos cucharadas y un cuarto. El cuarto debe ser así y las dos cucharadas llenas. El siguiente ingrediente es el agua, que son 500 mililitros, que representa a dos tazas de estas. Luego necesitaremos una olla y vamos a vaciar el agua en esa olla, obviamente. Y luego agregaremos la linaza completa. De allí vamos a revolverla un poco para que eh, la linaza quede bien disuelta en toda en todo el agua. Luego la llevaremos a la estufa y mientras está hirviendo lo vamos a ir revolviendo obviamente. Vamos a dar vueltas constantemente ya que esto evitará que las semillas de linaza se nos peguen en la olla dejaremos allí por durante unos 10 minutos luego que ya esté hirviendo le vamos a colocar canela esto yo lo hago ya que hace que tenga un olor rico el gel y también nos beneficia usar la canela para el crecimiento del cabello pero si eres alérgica a la canela no lo puedes puedes sustituir este paso luego le voy a echar una cucharadita de aceite de oliva Recuerda, si tú eres nueva iniciando el método, no te recomiendo echarle la, el aceite, ya que este aceite se usan ya cuando, haya, cuando ya tengas algún tiempo en el método. Luego lo revolveremos muy bien y bajaremos un poquito la llama y lo dejaremos durante 5 minutos. Como podemos ver, ya el espesor es bastante consistente, ya se ve cómo se va... Espesando el gel y si quieres déjalo allí y, y apaga la estufa, pero yo la voy a dejar por más de tres minutitos más, ya que a mí me gusta que esté bien espesito. Luego de esto lo vamos a colar y yo voy a estar usando este cernidor, de que para mí se me hace completamente fácil, pero también lo puedes, puedes hacer con una media nylon. Lo vamos a cernir completamente, primero lo voy a poner en un, en un platito para hasta que se enfríe y allí pasarlo a un recipiente. Si lo vas a mantener congelado te recomiendo que lo metas en un recipiente plástico o un repostero, chiquito obviamente, ya que así se va a conservar eh, por la semana entera. El gel de linaza en mi caso dura un, una semana. Pasado de eso ya comienza a oler muy feo, entonces yo se los recomiendo, ¿no? Que lo pongan en un potecito de plástico y lo dejen en la refrigeradora eh, durante unas semanas les dura el gel. Y como vemos, allí está el gel ya hecho. Luego de que ya tengamos nuestro gel preparado vamos a hacer lo siguiente Yo me voy a lavar mi cabello como normalmente lo hago, primero con el shampoo y luego con el acondicionador Ustedes ya tienen su técnica de lavado, low poo o co-wash como ustedes quieran Entonces nos vamos a lavar nuestro cabellito y de ahí venimos a aplicar nuestro gel una vez que ya tengamos nuestro cabello bien mojado, nos vamos a dividir en secciones el cabello para así lograr tener una mayor eh, definición en las onditas que tengamos. Entonces, yo voy a estar usando estos muñitos de aquí para poder cogerme mi cabellito. Pero antes de ello, y me estaba olvidando, eh, me voy a poner crema de peinar en... En el cabello para que así este, tenga más, más este, suavidad el cabellito. Y esto ayuda a la hidratación del en cabello. Entonces lo voy a estar aplicando de medias a puntas. Así como que estés esté aplanando el cabello. Pero en realidad esa es una técnica de... Aplicarse la crema de peinar Entonces vamos a agarrar Otro poquito No mucho Un poquito así Entonces lo vamos a, a poner en el siguiente lado De medias a puntas Para que así consiga más hidratación El cabello Entonces Ahora sí Luego de esto eh, nos vamos a dividir el cabello. Hacemos como que si nosotros nos peinamos el cabellito para que se desenrede pues, más y nos hagan nuditos. Y ya, ahorita sí me voy a estar guiando con ayuda de este peinecito las divisiones que tengo que hacer así que primero me voy a dividir la parte de arriba en la parte de arriba siempre eh, en lo personal yo lo hago muy chiquito ya que es la parte donde yo quiero que se me definan más mis onditas, entonces la voy a estar haciendo como que unos churritos así, y me las voy a estar haciendo una bolita, y de allí me las cojo con el muñito, así, y así vamos a hacer con nosotros. Así lo vamos a estar haciendo con nosotros. Entonces comencemos. Sí, y así se hace, no, el mismo procedimiento. Ya. Ahora la parte de atrás No me las voy a coger Ya que esa es la primera sección Que voy a estar trabajando Como el cabello se me está secando Le voy a echar un poquito más de agua Con ayuda de este Rociador Entonces El el cabello te tiene que estar húmedo, bien mojadito cuando te lo estés definiendo. Así que este, siempre tenga a la mano alguna de estos ro spray rociadores. O si no, puedes tener un vasito de agua y irte colocando eh, con, tu, con, con ayuda de tus manos, ¿no? Entonces, comencemos con el gel. Aquí yo tengo ya mi gel en un recipiente. Y voy a estar cogiendo una cantidad, no mucha, sino poquita, así. No sé si logran ver... ¡Ah! Pero no es mucha, ¿no? Es, es bien poquito. Es bien poquito, creo que no, no logran verlo porque o sea, es transparente, ¿no? Pero es bien poquito. Muchas, muchas chicas, un tip aquí... Aquí les va este Muchas se reparten la crema de peinar Y ahí se ponen el G O sea, se ponen un poquito de crema de peinar Y aquí Y luego el G Bueno, en lo personal no me gusta hacer eso O sea, me gusta solo repartirlo al comienzo Ya que si yo hago eso Estoy aplicando dos productos en mi cabello Entonces eso quiere decir que puede estar pesando mi cabello Puede, este con tener mucho peso en, en la hebra y no se pueden formar bien las ondas, o sea, se te van a caer por la demasía de productos. Entonces, luego que yo haya aplicado ya mi gel, voy a hacer la técnica de estilizado, que es el scrunch. Y ahora miremos, miremos cómo está esto ¿Cómo lo ven ustedes? ¿eh? Déjenme en los comentarios cómo me ven mi cabellito Estilizado. Obviamente yo soy ondulada y no se me rizan, rizan eh, el cabello. Entonces, para mí está súper bien. Entonces, ustedes digan cómo ven mi cabello estilizado. Aún oh, falta la parte de aquí arriba, pero esa ya es más fácil para mí porque ya en esta parte como que mi cabello se ondula más. Entonces, A mí, mi cabello cuando recién me lo termino de estilizar. ¿Cómo lo ven ustedes? Si ven aquí un poquitín de frizz, esto solo soluciona con un poquito de gel, ya que el frizz es solamente el cabello que todavía no encuentra su churrito. Entonces, con un poquito de ayuda, le vamos a ayudar a este pequeñín a su propio cabellito ¿no? y ahí pueden ver no me quedó tan bien pero ya aprendí a convivir con mi frizz, entonces el frizz es totalmente normal no lo vas a desaparecer de la noche a la mañana, entonces siempre tienes que mantener calma, yo también me desesperé al principio pero no, no debes desesperarte siempre debes tener en cuenta que el frizz solo es un churro que todavía no es, entonces ¿Cómo ven? ¿Cómo me quedó? Bien bonito. Ahora, una vez finalizado el estilizado, no te lo debes tocar para nada. Debes dejar que se te seque. Como yo no uso difusor, yo me lo seco al aire libre. O sea, que se me seque cuando, cuando se me tenga que secar y termine de secarse cuando se termine de secar. Entonces, voy a esperar hasta que se me seque y veremos los resultados. Entonces, ya mismo volvemos. Ya estamos. Ahora ya tengo mi cabello bien seco y solo tengo que romper capa dura. Entonces, vamos a ver qué tal nos va con eso. Para romper capa dura, lo único que vamos a hacer es lo mismo. scrunch por todo el cabello, pero yo me voy a ayudar con un poquito de crema de peinar, ya que... Este, esto nos ayudará a tener hidratación al cabello. Entonces, solo con unas gotitas de crema de peinar, nada más. Entonces, lo que haré yo es coger un poquito de crema de peinar y lo rociaré con un poquito de agua. ¿Se ¿Sí pueden ver? Un poquito. Te debe quedar así las manos blanquitas entonces vamos a romper la capa dura si tú quieres también puedes eh, ayudarte con un poquito de aceite en tus manitos lo colocas así mismo como la crema de peinar en tus manitos ya que eso te va a dar suavidad en el cabello entonces vamos eh, a ver cómo queda. Recuerda siempre romper la capa dura del cabello. Y que si no la rompes cualquiera que te toque vas a pensar que, que tienes muy áspero el cabello. Entonces, siempre hazlo. Y si quieres también... Vamos a ver cómo nos queda aún. Un cabello queda bien suavecito después de romper capa dura. Otra cosa que quería con contarle es que. O sea, muchas de nosotras, o sea, yo también pensaba así, por eso no sé si otras piensan igualmente. Que es cuando alguien quiere tocar nuestro cabello, lo primero que hacen es pasar los dedos como un peine. Y no pasan, no pasan porque se enreda. Entonces, eso no quiere decir que tu cabello esté mal. Sino es que como nuestro patrón de cabello es diferente al de las lacias, por ende... Este, los, las onditas se van a entrelazar con otros cabellos Ya es que así forman los churritos Entonces, eso es completamente normal no, te, no hay que, ¿por qué sentirse mal? Yo también me sentía mal cuando alguien me decía eh, Cuando recién iniciaba ¡Ay, qué bonito el cabello que ahora tienes! Y paz pues, me hacen así Y yo como que... Así Y no, me sentía mal Porque pensé que, pensaba que O sea... Que no me estaba funcionando Pero luego leyendo Me di cuenta que o sea era normal Y o sea era lógico Entonces yo como no lo pensé antes Entonces no se sientan mal por eso Y miren Ahí Así está mi cabello Después de romper capa dura ¿Cómo lo notan? Miren cómo está mi cabello, me acerco un poquito para que vean y así es como yo estilizo mi cabello si les gusta el video les recomiendo que se suscriban a mi canal también que le den like al botoncito que está aquí abajo y si quieren más videos, no olviden poner sus comentarios abajito en la cajita de los comentarios, ¿no? Yo las estaré leyendo y por supuesto que seguiré todos sus consejos y todas las ideas de algún video que tengan. Me espero que te haya gustado mucho el video y amiga, ¿qué onda? Tu onda.